Pónganlo ahí, de fundito ahí. ¿Eh? Se siente uno como sensual como <risa> <son muy risa> chica, ¿eh? Señores, le damos la bienvenida A Joe Carly ¿eh? Artista urbana Que hoy nos visita aquí A la plataforma, que cuando sales de aquí se pegan Y ¿Eh? guardamos los videitos Por si no nos conocen en los paris ¿eh? Dejarle caer ese videito Hola corazón, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios Gracias por permitirme estar aquí con ustedes No, el placer es nuestro eh, de que tú estás aquí con tu sencillo ¿cómo se llama pa mal hombre? Pa mal hombre. Sí. Bueno, pa mal, ah, hombre. La banda, pa mal hombre. Viene de la mano de Moreno Barbita Farao Entertainment y Cash eh? Cash on Day Music. Tiene que estar un trabajo. Cash, on day, on, day Cash, okay. Cash on, on day Music. Cash on, on day, day Music. Usted la del inglés, ¿qué lo Pero que aprender, Cash on Day Music. Cash on Day On Deck Music Dale el micrófono ahí <risa> Cash On Deck Music on ya, deck ya, ya, music. Él lo hay, él lo hay, ya, lo hay Ya lo a complicar con, con ese inglés O sea, que uno está ahí aprendiendo <risa> Hay que buscar Yo el, el inglés la no. Pero, pero no, bien Bien de video ¿Y, ¿Y qué tiempo tienes tú ya en la música? Eh, profesionalmente hace como dos años eh, Lancé el primer video que fue el juego Y temas de la universidad eh, No pude seguir lanzando Y ya hace como tres meses lancé con el porque se ve internacional. Sí, carrera, ¿eh? es un flow internacional. Es un flow eh? muy bonito y, y canta muy bien. Aparte de que te ves muy bien también. Gracias. Eh. Bueno, un perfil, porque la artista viene claro. con disciplina, perfil y buena música. Sí, ¿eh? sí. No, no tengan en esa mente tanta gente aquí. ¿eh? Tiene buena imagen ella. Tiene buena imagen. Sí. Y, y veo que también. Esos proyectos vienen de la calidad de JD, JD el director. AJ. AJ, AJ, el director. AJ, que es de los aguayos, de, de los lo Y también va a trabajar con Faraón Entertainment. Sí, también ahora, ahora empieza a trabajar un saludo a Faraón. Un saludo a Faraón también, a JD, el director, que lo he escuchado mucho. Hay que hacer. Hay un una cosera, Grimm, que algo, y ¿no? con él, ¿verdad? Claro. Hay que, y vemos que es una película que parece ese. No, buen audiovisual. Ella no se enfoca en, en, en el montón de. ¿Qué te inspiró a, que... a, a ti a, a hacer música urbana? Bueno, eh, desde pequeño yo siempre canto. Es madre Mami y papi me dicen, tú naciste para eso. No, tú te ponías tu bocinita ahí, tú brincabas. Sí, ¿no? sí pero. pero, pero... Eh, ¿Hubo alguna influen influencia? ¿Más, yo quiero ser como fulana o o me gusta su canción y por ahí te fuiste. Yo siempre veo a las artistas norteamericanas, ah, okay. es Elena Gómez Mariana Grande y esa mujer. Internacional, Internacional y de la latina. O ese tipo de, eh, esa línea por ahí. Esa pop, línea. pop, okay, que también aparte de, de reggaetón y, y urbano puedes hacer pop sí, y hasta cual, tu bachatita. Cualquier cosa. A Va tu tener sí, no, no. Ah, pero es completo. El el a tu merengue te canta ella. A tu merengue. ¿no? Esa canción no, sale no, en un no, merengue. De, tu, de eh, todo. De todo. A todo. ¿no? Eh, una sí. completa. completa. <risa> claro. <risa> <risa> no, porque hay que hacer así, tú me entiendes. Por ejemplo recordemos yo a Heidi Brown, que tiene un buen talento, me, me, me la recuerda a ella, <risa> con esa voz que la, tiene un nivel increíble. <risa> ¿eh? ni tú puedes dar una demostración <risa> de cómo tú lo haces. De... ¿Cómo tú lo de, haces? Una, de, a capela, para ver cómo se cubre. Cualquier canción. Esa misma, la que, canción? Yendo. la que estamos oyendo. No, la que tú misma. te desenvuelves mejor. Que, que tú. Tomá al hombre. Sí, más, sí, exacto. No, sí, un ching a capela, ver. para ver que la reacción de neto. Ok, <risa> dice No discutas si me llamas No busques en el pasado Ni trates de encender las llamas Porque de ti sale quien ama No, mentiroso traicionero Traicionero de las damas Mentiroso traicionero Traicionero de las damas ¡Eh! Hey, hey, ¡No, pero en vivo! No ahí es dura, está. dura sí. Es dura, un tumbo. tú dura, pensabas que dura. ella venía a mueca No, no ¿Cómo que yo la puse? <risa> Porque muy yo buena. sé que muy ella buena. lo iba a hacer así ¿De, claro. ¿De, dónde eres? ¿De dónde eres? Para que todo ese público que está pendiente A tu carrera sepa de dónde Nació yo, calle ¿Dónde eh, nació? Yo nací aquí En San Francisco de Macorís, Pero me llegué a criar en Cenoví Y Santana Villatapia sí, La gente de Cenoví, toda esa zona es aledaña Mucho talento yo por sindio, ahí indios, porqueros Sí, que esa gente por ahí, que son de nosotros, y Que tenemos los pejes, cuidado <risa> ¿Eh? Mi amor, tú has dicho anteriormente Que siempre ha sido un sueño para ti El iniciar en el ámbito de la música Entonces, obviamente has tenido planes a futuro ¿Tú has tenido algún sueño En el ámbito de la música En el sentido, me veo en tal sitio Colaborando con tal persona Haciendo tal cosa Claro, dándolo todo con la Nati Ah, ah ok Llevando a el Dominicano ¿Te sí. gustaría hacer un feature con Nati? Con Nati, Nati Becky, Karol, son... Ah, no, tú esas sí. Es el flow que ella le gusta, el reggaetón romántico, reggaetón pop. Sí, sí, sí. los Debarat... son... uh, Sí, sí, porque es el flow. ¡Se jodan todos! Le ha dado le ha dolido. <risa> sí, no, pero tiene mucho talento. Mira, <risa> que cualquiera que ve, dice... Se sorprende sí, sí. con claro. ella ¿Y, ¿Y qué viene? ¿Qué viene ahora de, de Yokai Yoka MCM? ¿Verdad? El, el, sí, verdad no, él Lo dije bien ahora sí que no, no. no lo pudo decir el día ya Duró no, pero un buen ya me lo aprendí no me lo decir. Decir. ¿Qué viene eh, de ella? Viene una producción de 10 canciones con 10 videos De la mano de ya los mencionados Ajá. Y antes de eso Lanzaré mi próxima canción Titulada Me mentiste Dios Ah, mío. pero ¿y por qué otra? Ah, <ríe> no, pero o sea, me que mentiste, aprenda, También, claro ¿eh? ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo dice el, ¿Cómo, coro? Es, ¿Cómo dice el coro? Puedo, puedo, puedo, puedo Chin, chin, ahí Tú, ¿tú te lo sosobroso me okay. ok Dice Me mentiste, te perdiste Y te enamoraste Me cambiaste y por otra Y me lastimaste Yo no entiendo qué te hice Si me destrozaste Y ahí sigue te piden Cuy. mucho te si piden mucho ese tipo ahora. de canciones a ti eh. man, las o sea, amigas sí. tuyas que eh. tienen decisiones con los hombres de las porque yo sí. me imagino que a ti no te hacen eso yo estoy fuerte sí, sí. como ¿Eh? de seguridad cualquier cosa que yo claro. le entro no mira bendiciones eh. Tú sabes que esta es tu casa y, y mucho talento. Gracias. Pero yo pensaba que venía un dembow, raro, por ahí, pero <ríe> una muchacha completa. <ríe> Gracias. Bien. Eh, ¿Qué ámbito más te ha gustado? ¿Y has sentido tú el de parte del apoyo? ¿Qué cambio has tenido desde que empezaste hasta ahora en el ámbito, ya sea de tu carrera de la música o en todas las redes sociales? Eh, bueno, yo empecé a cantar en lo que era mi escuela, mi comunidad y así, entonces la gente como que me iba diciendo, ¿y por qué tú no, no vas a concursos, no vas a competir lejos? Y yo empecé a, a, a ir a concursos, pero como siempre son la mayoría organizados, sí. hacen que nosotros nos, nos desencantemos, pero ya después yo como que quise dar un paso más, lo que fue sacar mi primer video y gracias a Dios hubo un apoyo bien grande. Claro, hay un talento detrás de ti, que cuídense mujeres, la que salgan, hagan cuídense... ¿Por qué Ey, Y no te sorprende si esta muchacha tú la ves en Los Soberanos el próximo año como revelación, ¿eh? Realmente. ¿No, así internacional, para allá los premios Bueno, juventud, pero Los Soberanos, como. la. Soberano, ni soberano. O la, de, soberano. O la los Premios Juventud, pero para empezar, ¿no? no, este? ¿Y qué? no soberano, ¿Tú estás aquí ya de que yo empecé no, a hacerle no, preguntas? Bueno, no, no no, ¿Eh? no no aquí Ay, Adiós, pues tú estás en 50 mil preguntas. ¿Cómo es esto? Pregúntale tú, a ver. ¿Te gustaría eh, eh, tanto Colombia, Venezuela, que, que esta música llegue, tu, tu música y colaboraciones claro. con, con esos colombianos? Porque el swing de ella es como esos colores. Sí, sí. sí, sí. Colombia, para un J Balvin, una cosa menial, ¿no entiendes? Sí, claro. Porque hay que pensar con tu talento. Yo estuviera cogiendo fiado ya, los que andan contigo <risa> pueden, pueden ir haciendo sus listos. Sí, sí, me gustaría colaborar con personas de fuera, claro. ¿Con quién es exactamente? Uno de los varones, vamos a ver. ¿De los varones? Ajá. Déjame pensar. Con el mismo J, Bal J Balvin. J Balvin. J Balvin. Maluma. Maluma. Ay, Maluma, Dios lo bendiga. Maluma. ¿eh? <risa> bonito, ¿eh? Maluma. Claro. Eh, por bonito porque canta bien. No, canta bonito y también bonito. En las redes sociales, tu aceptación al público, ¿cómo la has catalogado? Porque siempre aparece un malo corito, una mala corita que hace su Facebook falso, de que tirando pullitas y cosas. Que normal, no normal, normal. Normal. Si supieras que como que mensaje negativo, no. Gracias a Dios. Solamente en YouTube, pero eso es normal. No, eso, no, dímelo a mí. <risa> eso es normal, eso, no es eso, es normal que... eso es normal en cuanto. Pero tiene mucho talento. Mucho Gracias talento y te deseamos todo lo mejor y bendiciones. Esta plataforma es tuya, tanto de tu equipo también. Cuando ustedes quieran, pueden venir aquí. Si te pega puede venir aquí también. Mandarnos el hito. Tú no, no, no. no, pero vení, vení. Vení claro, con ella misma. No, tú no. Porque tú eres del equipo ahora. <ríe> Así, ah, Aquí hay varias femeninas. ¿Tú conoces femeninas de aquí? De las que, que se desenvuelven Don en la Francis, música. No, sí. No. Es que ella no conoce. No, yo no, yo no conozco. Ay, va. Ah, del, país la, del país. la Rose. La Rose. Y, y colaboración, la o sea, colaboración. Para que Rose. no cojan este pedacito y hagan trucho con ellos. De que ella no lo conozca eso no quiere decir nada malo. no exacto eso no nada no, malo. No, que no conozco no es algo no normal lo conoce Conocer. ella ella, no, ella, está ella está no lo conoce a, a la artista de aquí por exacto. eso no quiere decir que usted va que le va le va a una canción ahorita tirándole no tira, tira no es, la mira. conoce ¿Eh? claro claro yo todo. Eddie Brown Mali Chanel te la vamos a presentar paso, no te apures. Sí, que no, es que no conozco. Te la realmente. vamos a presentar. Sí, sí, no, tú la conocer pues después. cuando ya Pero te... con la Rose, con la Rose, Rose María. Claro, porque tiene el mismo tipo. Lo mismo ¿Y por qué no con, con la perversa o la insuperable Ay, y una mi, mujer mi, así? Oye, sí, se da. ¿Se da? Sí. Se da, pues, tú le caes atrás. Sí. Da, pues, ¿no? Negocio, claro. negocio. Negocio, no, negocio. No de su gozo. <ríe> de negocio. Si sí llega negociando, pero no es que ella está de que... Eh, Está empeñada en eso, no, no, no está no, bien, no. porque tiene mucho talento y, me, y veo que tiene un equipo de trabajo muy bueno, audiovisuales, increíble, que eso es lo importante, que no hay desperdicio. Usted que exige la música buena, mirenla aquí, ellos, ¿eh? Cali tiene un potencial y tiene un manejo, una disciplina, miren la destreza al hablar, usted déle apoyo, porque usted no quiere apoyar aquí, él, nada, sí, que digo, a Iquililín, porque es una que se Vamos apoyar a ella que canta, apoyen a ella que, claro. que tiene música buena, ¿eh? tus redes sociales, corazón. Eh, me pueden seguir en mis redes sociales como yo carly ac o yo carly acm. Ahí está ac para se que escribe. Para yo la no yo la seguimos <ríe> ya. Pues, ya, nos no, no. ya. <ríe> Muchas gracias por venir aquí, gracias a Moreno Barbita por No, ya yo, yo sé que yo puedo tener con el equipo mi Moreno Barbita, o que mío. No, okay, sí, pues, sí. Ya <ríe> no nuevamente gracias no, a ustedes por permitirme estar aquí, me sentí súper. Sí, vámonos sí, con el videito, bueno. hay un chin para que la gente vea. Vámonos ahí. Dios mío, que saquen eso rápido, no es un botón.